Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de dónde nos estén escuchando y en qué momento nos estén viendo Bueno, hoy quiero hablar de esto importante, trascendental que significa hacer la gran obra. Esto de hacer la gran obra tiene un aspecto que muchas veces no se ha tomado en cuenta y es por eso que la mayoría que emprenden este trabajo filosófico fracasan, se derrumban, se decepcionan y se frustran. Esto tan trascendental, esto tan importante, esta piedra angular que no se ha tenido en cuenta y que debe de ser, trabajada, debe ser consolidada y debe de ser manifestada, es por supuesto que para realizar, concretar la gran obra, que no es ni más ni menos que alcanzar ese despertar, que es trascender la dualidad, que es liberarse de esta matrix y recuperar esa quinta dimensión, eh, esa conciencia de quinta dimensión a la cual nos corresponde vivir, para forjar ese cuerpo crístico. Lo digo de diversas maneras porque eh, llegar a ser la piedra filosofal, lograr concretar la gran obra, tiene muchos nombres, dependiendo de la cultura, dependiendo de los tiempos. El cáliz de la, de la alianza, ¿no? Bueno, eh, ese aspecto importante para esa realización de la cual todos tenemos como misión y como propósito, en este mundo material, en este mundo en el que nos encontramos encerrado en la carne, es ni más ni menos que el deshacernos de todos los deseos. Sí. Y cuando digo deshacernos de todos los deseos, significa, y quiero que se me entienda muy bien, significa no poner nuestro poder y no poner nuestra atención a las cosas que este mundo ofrece. No digo que no lo vivamos, no digo que no lo disfrutemos, no digo que no flu fluyamos en las circunstancias, aspectos y situaciones que este mundo nos puede ofrecer. Lo que estoy diciendo es que no debemos ni tenemos que basar la vida en obtener un carro nuevo, en conseguir una pareja que nos ame muchísimo, en tener hijos y una casa, no. Para nosotros, lo único que realmente nos corresponde sostener, y que no es un deseo, sino es la levadura que existe en nuestra alma, es el anhelo a lo superior. El resto de las cosas no importa. Si se dan es porque corresponde, y tenemos que vivir, y tenemos que aprender, y tenemos que crecer. Y es un paso previo y trascendental para poder avanzar en la vida. Entonces sostener la levadura que eleva, sublima y transmuta nuestras energías es el anhelo a lo superior, mas no son la multiplicidad de deseos a la cual esta sociomatrix, este mundo que nos rodea, lleno de suciedad en esta sociedad, nos ofrece y nos bombardea simultáneamente. Si sí, entendemos esto entonces para aquellos emprendedores eh, que quieran realizar la gran obra, confíen en la voluntad divina, Saben, es, la voluntad sabe exactamente qué es lo que nuestra alma necesita para lograr completarnos, solo que claro, también tiene que ver la divinidad que existe en nosotros, esa aspiración a lo superior, ese amor por la eternidad, por la fuente en este mundo no vamos a encontrar descanso, no vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar realización o plenitud. Si eso es lo que están viviendo, empiécense a preocupar, porque yo creo que ya se han quedado atrapados y no se han dado cuenta. Se han vuelto adictos al sistema y... Por supuesto está en una carrera desenfrenada creyendo que es el camino correcto y eso no es así. Ya es tiempo, ya es momento de despertar a todo esto tan importante. Por supuesto que debemos y tenemos que vivir en este mundo, pero nuestra fortaleza, nuestro centro de, de, de impulso, de creación, de realización no pertenece a, la, a esta dimensión, a este plano. Busca el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura, decía un maestro hace dos mil años. Así que empecémoslo a practicar. Esa es la piedra angular. Si tenemos ese amor, si tenemos esa devoción, si tenemos esa entrega, esa fortaleza, esa voluntad y esas ganas por alcanzar esos tesoros que nos corresponden vivir, vamos a llegar y lo vamos a hacer en una sola vida. Porque es posible en una sola vida Alcanzar esa iluminación. Así que los aliento a todos ustedes que trabajen, que se esmeren y que por supuesto establezcan de forma más arraigada en ustedes esta levadura y esta piedra angular. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Nos encontramos en el próximo video. Un abrazo grande.